Hola qué tal, bienvenidos al canal, yo soy Vivi y el día de hoy les traigo un nuevo video Hola qué tal, cómo están, espero que estén muy bien, el día de hoy les traigo este maquillaje que espero les guste Y obviamente las invito a verlo, entonces para hacer esto más rápido vamos a comenzar sin pláticas y comenzamos con el video Pues bueno yo en este caso ya hice todo lo que es lo de la cara, los correctores, el polvo, la base y todas esas cosas Entonces ahora voy a pasar al primer, en este caso es este que es de L.A. Girl Diesel Pro Primer XD ahora voy a estar aplicando este color en tono naranja con una brocha para difuminar y lo vamos a estar aplicando debajo del hueso de nuestra ceja como se ve así y lo vamos a estar llevando hacia el centro hasta este de este punto hasta este punto ahora vamos a estar utilizando esta brocha para difuminar que tiene como la punta un poquito más fina que la anterior y vamos a estar tomando este tono como café chocolate y lo vamos a aplicar en el área de nuestra cuenca Voy a tomar nuevamente el primer y lo voy a aplicar en esta parte que se aprecia que no tengo nada de base todavía. Y ahora voy a estar tomando esta sombra azul súper, súper oscura, azul marino, con una brocha de cabello natural. Y por último voy a tomar de nuevo la brocha para difuminar y voy a unir los colores. Bueno, en mi caso yo limpié y lo hice de esta forma. Ahora vamos a continuar con el otro. Ahora voy a estar tomando un poco de café con esta brocha que es como muy um, chiquita y precisa. Que sirve, o más bien yo la uso para aplicar las sombras de aquí abajo. Y voy a tomar de nuevo... El café de chocolate Y vamos a estar delineando Y voy a aplicar mis pestañas Y ahorita continuamos Y pues bueno yo ya apliqué mis pestañas Y puse rímel en la parte de arriba Obviamente y en la parte de abajo Y ahora vamos a estar aplicando nuestro labial En este caso es este de MAC Que es el tono Raven Y ya por último ya apliqué este color abajo del hueso de mi ceja y voy a estar aplicando un tono como dorado en el lagrimal. Y va a ser este dorado claro. Y pues bueno, este es el resultado del maquillaje. Espero que les guste y que les sirva bastante. Me gusta mucho como para estas fechas que ya se acercan, que es Navidad y Año Nuevo. Entonces espero les sirva y que les guste. Y pues menos y menos charla, yo me despido, espero les haya gustado este video. Recuerden que les invito a suscribirse, que está aquí abajito un botoncito que dice suscríbete, es gratis, no cobran. Y las invito igual a dar like si les gustó este video y si no, pues igual. Y a, obviamente a dejar sus comentarios. Igualmente les invito a seguir en mis redes sociales que están aquí abajito en la cajita de información. Ya saben que nos miramos la próxima semana, que tengan un bonito día. Bye bye.